Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Ajedrez en los Estudios de Cultura FM en Barcelona. Con la colaboración de Pera Reginaldo, Néstor Pellicer y yo misma, Diana López. Y por supuesto, nuestro magnífico especialista de audiovisuales, David Penedez. Eh, nos podéis seguir en directo en Facebook Live a través de nuestros perfiles en Cultura FM y Cultura Ajedrez. Y bueno, hoy tenemos a Pera aquí en el estudio, pero está aparcando ahora mismo, así que voy a pasar a saludar a nuestro invitado de hoy, que me hace especial ilusión eh, presentarlo, eh, una de las personas, eh, probablemente una de las personas más destacadas del ajedrez español, maestro internacional, ingeniero químico y actual presidente de la Federación Española de Ajedrez. Estamos encantadísimos de tenerte hoy aquí, Javier. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ya preparando estamos la temporada de este año ¿no? en la Federación, con bastante trabajo, estas primeras semanas y meses. Perfecto, durante el programa ya iremos eh, profundizando un poco en estos temas. Eh, esta mm. introducción mm, no quedaría completa si no hiciera pe unos pequeños apuntes de... ...de tu trayectoria, eh, no solo a nivel eh, ajedrecístico... ...sino las aportaciones que has hecho al ajedrez eh, en España... ...y un poco en el mundo también, ¿no? Eh, Javier fue subcampeón de España en el año 1993... ...campeón de España juvenil... ...campeón de España de ajedrez activo... Mmm, ...ganó el Open Internacional de Andorra en el año 1989... Eh, ¿Ha participado en cinco Olimpiadas, es correcto? Sí, sí, sí correcto. Eh, ¿Ganaste medalla de oro en individual en la Olimpiada de Salónica en Grecia? Sí, fue bronce realmente, empatamos en el oro, pero bueno, las, las dividieron así por un coeficiente de desempate y obviamente fue bronce. Y bueno, como he dicho al principio, eh, es el actual presidente de la Federación Española de Ajedrez, eh, ...puesto que ostentas desde el año 1997... ...sí, desde noviembre, prácticamente o sea desde, digamos que temporadas desde 98... ...porque en noviembre se había terminado ¿no? la, la temporada de ese año, pero sí... Ha, ...han pasado muchos años, ¿no, Javier? y sí, tanto y tanto... ...no sé si nos quieres explicar un poco así a nivel, a rasgo general, ¿no? ...cómo ha sido toda esta experiencia de estos años... Bueno, es que ha habido, son muchas etapas, pero, al ser tantos años, pues hubo una etapa inicial donde está un poco de construir, no había, no había una gran estructura federativa entonces y los primeros años fueron pues para construirla, para, para hacer lo que hay ahora, comités de árbitros, comités de entrenadores, eh, reglamentarlo todo y bueno, y la estructura de competiciones que ahora, bueno, tenemos muchas, pero entonces serían muy pocas. ...todos estos campeonatos de edades... ...todos estos campeonatos de veteranos... ...esto este entonces no, no existía... ¿no? ...entonces poco a poco... ...se fueron primero autorizando que se hicieran... ...y luego consolidándolas... Eh, ...ya te digo, eso fueron unos cuantos años... ...la primera etapa... ...luego eh, pues ha venido la, la etapa de consolidación... ...y bueno, y en esta etapa de consolidación... ...además de consolidar las competiciones... ...pues se ha consolidado también lo que es la tecnificación... ...que es el... el, el dar oportunidades a los jóvenes... ...que les merecen por su talento... ...y por, su, y por sus eh, resultados deportivos. Y ahora mismo es una de las piezas claves de la federación, lo que es la tecnificación. Tenemos más de 100 jugadores que se benefician de este programa. Excelente. O sea, to, to, durante todos estos años, eh, me imagino que han habido muchos cambios, ¿no?, en la federación. Sí, ha habido muchos, claro, y se ha ido rejuveneciendo. ¿no? Aparte, yo me voy haciendo mayor, pero la junta se va rejuveneciendo. Ahora tenemos mucha gente joven, relativamente joven, en la, en la junta directiva de la federación. Digamos que de ahí, cuando empezamos hasta ahora, pues quedamos algunos, pero pocos. O sea, eh, la mayoría son gente mucho más joven. Claro, así como ha ido cambiando la vida, pues eh, también van cambiando. Eh, bueno, es normal, ¿no? Es normal que la gente que merece la pena y que ves que trabaja, pues eh, intentemos captarle sí. para la federación, para que trabaje con la federación también. ¿Y cuál, cuál es tu visión ahora mismo, ¿no? Con esta eh, situación que estamos viviendo, ¿no? Que es inevitable hablar de esto, ¿no? Porque ha cambiado la vida de todos. Sí. Eh, ...a nivel del ajedrez eh, español. Bueno, obviamente hablas de la vida que vivimos con el COVID... ...y que tenemos que convivir con esta pandemia... ...y que ha afectado a todas las áreas, ¿no? ...de la convivencia y de, y de, y de nuestra vida, vamos. Bueno, pues, eh, bueno, ya es una crisis inesperada... Eh, ...entonces cuando las crisis son inesperadas... ...pues te pilla con unos presupuestos hechos... ...para cuando no había crisis. O sea, le autorizamos un presupuesto para el año 2020... ...totalmente ajenos a que esto podía pasar, ¿no?... ...y luego nos encontramos pues con muchos problemas... ...problemas para hacer las competiciones, problemas mmm, de ingresos... ...porque bueno, algunas cosas no se pudieron hacer... ...por ejemplo una, una de las áreas que teníamos contratada con patrocinadores... ...eran los torneos que se hacían con las tiendas de la estación... ...en las estaciones de Renfe... ...y lógicamente esto es al aire libre, o sea, no puede ser de otra manera... ...o sea, no tiene sentido eso, ir a otro sitio a jugar... ...eso por ejemplo no, no se hizo, se suspendió... ...y así pues muchas pruebas, ¿no?... Entonces, eh, dentro de lo malo tuvimos suerte, una suerte que no tuvieron las federaciones autonómicas. ¿Por qué? Porque las federaciones autonómicas sus pruebas las hacen en la época del año 2020 y todavía desde 2021, el primer trimestre más o menos, o incluso algún mes más, que es cuando el azote fue mayor, cuando se confinó a la población y cuando se suspendió absolutamente toda la actividad del año pasado. Nosotros, como digo, tenemos la suerte de que nuestra actividad competitiva pues es en verano, ...y entonces pues tuvimos la suerte... ...que se salió del confinamiento de cuatro meses en junio... ...y pudimos hacer la mayoría de las pruebas... ...todo ello con... ...siempre con grandes dudas, con miedos... ...con protocolos muy severos... ...y bueno, y por supuesto eliminando las pruebas... ...que nos parecían de mayor riesgo entonces... ...por ejemplo, los campeonatos rápidos... ...nos pareció que tenían un gran riesgo... ...aquello de que se juegan varias partidas seguidas... ...hay que de, desinfectar las piezas, etcétera... ...entonces hicimos un programa de mínimos... ...y el programa de mínimos... ...fueron prácticamente las pruebas individuales a secas... ...sin hacer ninguna prueba eh, rápida... ...y tampoco hicimos ni las pruebas que daban previstas... ...de aficionados, de veteranos, etcétera... ...que han quedado postergadas. Bueno, eso fue el año pasado... ...este año pues vemos la situación... ...bastante mejor... ...no solo porque ya existe una vacuna... ...y bueno, habrá que ver cuánto tiempo tarda en hacerse... ...efecto y poder tener una relativa normalidad... ...en lo que es eh, las condiciones de juego... ...sino también pues porque por la experiencia de terceros... ...por las nuestras por las de terceros... ...nos dimos cuenta de que había cosas que no hicimos... ...el año pasado por precaución... ...pero que este año se podrían encarar... ...por ejemplo los campeonatos rápidos se han hecho muchos... ...en varias partes de España... ...y bueno, hemos, todos hemos aprendido de la experiencia... ...de los demás... ...y este año por ejemplo tenemos previsto hacer también los rápidos... ...en realidad... ...la idea que tenemos este año en un calendario provisional... ...que ya hemos avanzado... ...que empezaría, no sé si en junio, finales de junio... Eh, ...como es normal... Eh, haríamos todas las pruebas habituales, excepto, como digo, el campeonato de aficionados, que todavía no se ha llegado a hacer, que se iba a hacer el año pasado por primera vez, y el de veteranos, de momento, por precaución, no lo hemos puesto en el calendario, porque al ser este, este franja de edad, además, riesgo, pues. Preferimos esperar y no crear expectativas falsas, no, no va a ser que esto no se pudiera celebrar todavía por, por la situación de la pandemia, pero la idea que tenemos este año prácticamente es hacer todas las competiciones, como o sea, todas las de equipos, todas las rápidas, todas las individuales, de niños por supuesto. ...y bueno, todo esto hablando de los que son las competiciones... ...porque otras áreas no se vieron tan afectadas... ...porque el tema de la tecnificación ya se hacía por internet... ...o sea que hemos seguido haciendo por internet... ...la formación mayoritariamente también... ...así que, como digo, pues dentro de lo malo... ...pues el ajedrez no fue uno de los deportes más perjudicados... ...por la situación de la pandemia... ...eso sí, económicamente nos vimos eh, maltratados el año pasado... ¿no? ...porque una serie de ingresos que estaban previstos... ...en los eh, presupuestos, pues no se hicieron... ...participó menos gente, como es lógico... Por, por primero porque hubo menos competiciones y segundo pues porque como yo y lo respeto mucho pues la gente tenía temor a participar en algunos casos ¿no? y bueno pues luego con los patrocinadores pues algunos se cayeron temporalmente yo no creo que esto vaya a ser para siempre en mucho menos a no hacerse las actividades que estaban programadas y bueno luego lo que sí hubo es un fuerte gasto en medidas anti-covid más o menos lo que fueron las medidas anti-covid que son bastantes, más de las que parecen ...porque para estar tranquilos pues compramos máquinas desinfectantes de ozono... ...por ejemplo, este fue un gasto importante que no recuerdo ahora el montante... ...10, 12 mil euros, que en el supuesto de que este año siguiera... ...ya lo tenemos hecho, o sea que esa, esa ventaja tenemos en 2021... ...pero el año pasado las compramos, nos fue muy bien para tranquilizarnos... ...a nosotros y a los participantes, hubo que tener un médico en cada prueba... ...que lo que era o no pues fueron varios meses de médicos contratados... ...gastos de hotel de médico... ...mascarillas, geles, etcétera al final... ...al final el desembolso mmm, está en torno a los 40.000 euros... ...que era un gasto no, no previsto... ...pero bueno, eh, nuestra obligación eh, hacer las pruebas... ...y nuestra obligación pues eh, poner todos los recursos que podamos... ...y si hubo alguna pequeña pérdida el año pasado por este motivo... ...pues ya la recuperaremos en, en este ejercicio. Eh, además de este impacto económico que por supuesto... Mmm, ...en el área de GEDRES está ocurriendo... ...pero bueno en todas las áreas ahora mismo ¿no?... Eh, esto que comentas de, de que el ajedrez, en, en cierta forma, no es de los más afectados, ¿no? Porque tenemos esta posibilidad, ¿no?, de, del juego online, ¿no? Sí, pero bueno, no me refería exactamente a ah. eso. No me refería, sí, no, la, pues el juego sí. online existe, pero es algo que los ajedrez sabemos que al, al día de hoy es muy divertido jugar online, pero tiene una serie de problemas, ¿no? Para empezar, claro, ahora hay cámaras y tal, pero no, no podía hacerse una, una, una competición masiva, todos con cámaras y tal, bueno, no, también habría que tener vigilantes de las cámaras, los programas, es un tema complejo. Prefería... Eh, el tema online nos ha beneficiado O nos ha beneficiado de ya, desde hace años Desde antes de la pandemia Porque ya, que, ya lo utilizábamos para la formación Porque para eso es ideal Es fácil dar clases por Zoom Clases eh, a, a los jóvenes, a jóvenes jugadores etcétera, ¿no? De formación Eso no es un problema Pero no, no el tema, el tema de las redes online No creo que sea una solución para esto Lo que es cierto es que, que los, Las plataformas que hacen las redes online Se han visto muy beneficiadas porque, bueno, con el confinamiento, pues mucha gente tenía mucho tiempo que, pues, que lo usaba así, jugando ajedrez, muchos de ellos, me, y me alegra mucho que sea así. Bueno, entonces, eh, iba más porque los ajedrecistas... O sea, es un deporte que no necesita, por ejemplo, ir a, a un estadio a un gimnasio, ¿no? Que puede mantenerse el entrenamiento a nivel ajedrecístico, o... Sí, sí, para el entrenamiento de los jugadores fuertes, sí. está claro que no ha significado un handicap, pero claro... No jugar cara a cara, que es lo que ha pasado a la mayoría. Muchos torneos ha jugado algún campeonato de España, pero vamos, lo que es la actividad de un jugador, si hablamos ya profesional, igual se ha reducido un 80% el juego presencial o más el año pasado. ¿no? Y esto se nota, se nota, porque hay, hay diferencia entre el ajedrez online y el ajedrez presencial, hay diferencia. Y bueno, eh, aunque tú te puedas entrenar teóricamente por internet, pero luego está el jugar y bueno, ahí, ahí sí que entiendo que, que sí ha sido un hándicap para ellos. Un poco el tema como de los libros, ¿no? Que es un placer coger un libro, pues es un placer tocar las piezas de ajedrez. Bueno, sí, es, es lo mismo, ¿no? Que pasa con los libros normales en papel que los libros digitales, ¿no? Sí. A mí personalmente me siguen gustando mucho más los libros normales. No sé, quizás es que ya soy de otra generación, pero vamos, me, me resulta mucho más cómodo leer un libro. Supongo que, bueno, eh, al final tenemos que adaptarnos, ¿no? Eh, esto que dices, pues todas estas medidas para el COVID, ¿no? Hacer los torneos, pues con, teniendo en cuenta la situación actual que tenemos, ¿no? Y bueno... Bueno, yo, como te he dicho antes, soy medianamente optimista. Antes era muy optimista, ya no lo soy tanto porque cada día salen noticias malas algunas, ¿no? De que si hay otras cepas y tal, pero bueno... ...la vacuna es una realidad... ...tardará más o menos en, en vacunarse a la gente... ...pero bueno, pero llegará el momento... ...y yo creo que este año... ...si lo comparamos con el pasado... ...va a ser mucho mejor... ...para lo que es la celebración... ...de torneos presenciales de ajedrez. Totalmente... ...bueno, a ver, ahora mientras que viene Pera... ...porque también pues, queríamos comentar algo... ...entre los tres, pero parece que... ...mira, aquí lo tengo entrando... ...pero bueno, mientras tanto iba a proponerte... ...que vamos a ver un vídeo... ...que Néstor Pellicer nos ha preparado para hoy... ...muy relacionado con la actualidad... ...y bueno, luego lo comentamos... Perfecto... ¿Por qué la gente no ve ajedrez? Porque el ajedrez se enseña mal... Esto podría ser el típico vídeo que te sale en YouTube de publicidad... ...pero no... Hoy vengo a hablaros sobre dos noticias que han habido... Eh, ...dos noticias relacionadas... ...donde el ajedrez se ha vendido bien... ...y ha tenido muy buena aceptación... en ...la primera de ellas... ...y tenemos que presentar a El Rubius... ...o también conocido como Rubén Doblas... ...que es un nombre de verdad... Eh, el Rubius tiene un canal en YouTube, tiene 40 millones de seguidores. Es el youtuber con más seguidores de España. 40 millones es casi la población entera de España, creo que son 47. Entonces, si él hace algo, eh, lo ve mucha gente. Si él juega ajedrez, mucha gente ve ajedrez. Eh, el otro día jugó una partida contra Gikaru Nakamura en su canal de Twitch, que es una plataforma donde pues, se pone alguien a comentar mientras juega o o veo vídeos, o lo que sea, y la gente pues interacciona con él, ¿no? En este caso, pues se puso con jugar una partida con un una Nakamura, que la podríamos tener, la tenemos por aquí. Aquí. La podemos poner aquí de fondo. Vale. Y en esta partida, pues tenía como dos ayudantes. Una era Ana Rudolph, que creo no necesita presentación. Pero Ana Rudolf pues es una de las personas más conocidas a nivel de, de redes sociales del mundo del ajedrez. Eh, también trabaja pues, con chess.com, con chess24 y ha hecho retransmisiones de, de torneo sin ir más lejos la del eh, Sangue de caballo, del año de mí, pasado ella eh, estuvo ahí no de comentarista y, y el otro es que, que, está, que está, está arriba de Hikaru eh, este Rey Dama este es Rey es un hombre que hace vídeos en Youtube que tiene bastante esas, popularidad estos, estos peones, y vaya y ahora que ahora tenía como dos ayudantes entonces él podía pedir ayuda una vez cada una vez durante toda la partida una vez a Ana y una vez a Rey la partida en sí no tiene mucho más interés el interés lo tiene que alguien muy popular juega ajedrez y además es divertido porque, como sabes, po pues empatizas tarde. con él y, y la verdad es que puede atraer a mucha gente. Además, eh, piensa, bueno piensa. El, el clickbait, digamos, eh, la manera de venderlo diciendo estoy que bien, Nakamura, que es un gran cara, maestro no, y tal, pues mira, también te da, te da ver a alguien muy malo y a alguien muy bueno, pues tiene esa gracia. La pregunta sí. es ¿por qué el Rubius jugó una partida contra Nakamura? Vale, pues entonces tenemos que irnos al evento que empieza este domingo en chess.com que es el PogChamps, la edición número 3, que lo tenemos por aquí. Eh, PogChamps es un torneo de ajedrez eh, online donde juegan celebridades que no son del mundo del ajedrez. Entonces, eh, normalmente es gente con muchos seguidores en, en Internet y esto es muy interesante porque hay mucha gente que estará viendo ajedrez. Estará viendo a gente que no sabe mucho, pero eso también les atrae más y como es gente conocida, pues puede llamar mucho la atención. Entre ellos, no todos son creadores de contenido, youtubers, streamers, como lo queréis llamar, sino que también está, por ejemplo, Rain Wilson, que es eh, actor de, de Office, me parece, y Logic, que es un rapero. Lo dicho, este, este torneo empieza este domingo 14 a las 8 de la tarde. Así que, bueno, será uno de los eventos más populares de la historia del ajedrez a nivel online, eh, seguramente el que más, porque hay personas con muchos seguidores y lo comentarán Ana Rudolph eh, Nakamura y me parece que dos titulados más bueno, es una muy buena iniciativa para el ajedrez, eh, y la segunda cosa que os quería traer, seguro que os suena mucho, pero David Antón estuvo este martes en La Resistencia La Resistencia es un programa de entrevistas eh, dirigido por David Broncano donde, bueno, se tratan temas, se trae gente que tampoco es súper conocida, pero que con un, son normalmente son invitados interesantes y él pues lo hace bastante dinámico y se hace divertido. Eh, podríamos ver la entrevista a Cachos. Mmm, básicamente mmm, <risa> hubo, se habló un poco de ajedrez, pero sí que hubo cosas interesantes y una de ellas fue que eh, intentaron jugar una partida normal. Bueno, os la pongo de fondo para que la, ve, la veáis. Eh, se intentó jugar una partida normal. Pues eran movimientos, ¿eh? Pero y la partida normal, bien. la verdad es que no la tuvo la, mucho interés porque David Anton pues ah, lo... Joven, para ¿no? la apertura que te sabes. En cuestión de un par de minutos el cerebro, ¿no? eh, esto, no, uy, esto nos enseña que, que el ajedrez, no, si como lo agotro, conocemos, agotabla, igual sí. no atrae mucho a la sí, gente. Sí. Pero hubo <risa> una cosa que fue muy divertida y es que ah, al <risa> presentador se le ocurrió jugar una partida donde todas sus piezas... Eran damas y David Antón jugaba con, con la que Es que una puta mierda. Y eso, la verdad es que sí que tuvo… Fue bastante divertido. Aquí tenemos, sí? por ejemplo, aquí van a empezar a jugar… Sí, sí, sí. Donde… Bueno, da, ese por sí, sí. Es que me estoy poniendo cachondo de que todos reinas. Claro, todos reinas. <risa> es que, es que <risa> eh, David no, jugaba no, todos reinas, David, va, David Broncano culo, y venga. David Enton pues, <risa> hacía lo que podía. Pero fue… La verdad es que fue súper divertido. ¡Dale, dale, dale! Y, a segundos, y es una manera eh, es que está yendo rápido, muy es? atractiva de enseñar el ajedrez, no con partidas, no como se juega normalmente, pero es, es, la verdad es que te ríes y, y engancha bastante. no sé Si queréis, vemos un, uno, unos pequeños segundos de, sí, te de la veo, lo, lo estás disfrutando. eh Uf, Está guapísimo. <risa> Estuvo a punto de ganar, David Antón. Pero es que le tengo que dar… Yo, tú le dirías que eh, no, no, no, si vemos yo el final, el que nada, el te final es Está clavado, es verdad. Un poquito más. A ver… Un segundo, vale. Lo que pasó ¡Vamos! es que. No, hombre, claro que no. José, no en algún momento he visto con posibilidades, eh. Perdón, aquí. Sí, sí, sí. Justamente vale, dime una casilla. Te puedo poner eh, el, el presentador aquí, ahogó. aquí tienes dos damas. A ver, ahogó, ah, ahogó a David Antonio no, eh, no, con tres, todo damas. Porque en cada casilla había como tres damas. Tienes tres damas a la en casilla? casa, casi. Cada casilla. Estos son peones. Intentó <ríe> <ríe> ganarme no la norma, pero bueno, ya vemos que. ¿Tablas? ¿Tablas? Sí, lo que hay. ¡Ay, Dios mío! <risa> David Anton hizo tablas contra el presentador con el presentador todo damas y él, pues, las piezas que tenía. Y hubo otra parte divertida también que está ya para comentarla. Al principio, pues, claro, lo típico, se... Entra David Anton, le ven, pues, con, con las gafas y el plástico un poco largo y empiezan a buscarle parecidos y encontraron uno muy divertido y era... ...que era la, como la mezcla de dos personajes de aquí de España... ...uno es eh, Rejón y el otro es Simón... ...bastante, bastante logrado... ...y, y nada, eh, solo... ...pues os quería traer estas dos cosas... ...enseñaros que... ...seguramente el ajedrez pues... Eh, ...de dos personas de élite jugando... ...no atrae mucho... ...pero esto es muy divertido... ...sobre todo ver a alguien que no sabe nada... ...jugar con todo Damas contra el campeón de España... O por el otro lado, ver a alguien que no sabe mucho jugando contra eh, Nakamura. Pero bueno, era como un juego, ¿no? Que también podía pedir ayuda y tal. Y bueno, y el torneo de este domingo, pues seguramente tendrá bastante expectación. Y, y ya está. Y hasta aquí mi, mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa me lo dejáis en, pues, en los comentarios, en, por las redes. Y, y ya está. Hasta la próxima. Bueno, nada, Néstor Pellicer, muchas gracias por este vídeo tan divertido y bueno, ya tenemos a Pera por aquí. Pera, ha sido complicado aparcar, ¿no? Ha sido complicado aparcar, ha sido bastante complicado, pero, pero ya estoy aquí y la verdad es que, bueno, eh, saludar a todos, saludar a Javier, que... No le he podido preguntar nada, por Dios. Ahora, ahora, ahora tendremos sí. oportunidad. Sí. Nada, pero bueno, ahora que hemos visto el vídeo de Néstor, eh, me parece una, fra una, un, una parte muy importante ¿no? o interesante que dice esto de que tal vez el ajedrez como lo conocemos no es atractivo para las personas. Eh, aquí me hace pensar un poco en la forma de retransmitir, por ejemplo, de Pepe Cuenca, ¿no? Que nos ha dado como ese toque diferente y, y, bueno, estas actividades que ha comentado este mismo programa, ¿no? De David Antón en la resistencia. No sé, quería un poco la opinión vuestra sobre este punto. Yo fijaros simplemente, pues, eh, no sé si fue ayer o antes de ayer, que se hizo el torneo que se está jugando, estaban jugando Carlsen y tal... A ver, lo que les gusta a la gente son las partidas activas y rápidas y tal. Es decir, el, el, el, placer, el placer enseguida. Y yo, sinceramente, eh, claro que te gusta ver las partidas, pero te gusta ver, yo qué sé, cuando Michael Rajal pues, te pasa pues, eh, aquellos 15 minutos de la ronda aquella y tal. Pero, pero, sinceramente, creo que ni los que nos gusta el ajedrez a veces tenemos la paciencia de aguantar una partida de, de 4 o 5 horas, no sé qué os parece. Sí, no, tienes razón, me dedicará al público en general, la partida normal es muy larga. Pero bueno, eh, a mí, yo, me, yo disfruto mucho viendo los comentarios de Pepe Cuenca y de otros comentaristas que sí. hay muy, muy entretenidos y que saben mucho y tal. Y la verdad que acostumbro ver las partidas comentadas muchas veces en estos torneos. Podía verlas directamente ¿no? en el tablero, pero me gusta, me gusta ver cómo comentan realmente. Sí. A ver, estamos, estamos en, en unos momentos en que, en que aprovechar el tirón ahora de... De, de la serie, por ejemplo de Gambito de Dama y eso, pues eh, realmente, eh, realmente, pues. Eh, estamos cogiendo a mucha gente a mucha gente que no son propiamente del mundo del ajedrez y estos no los vas a tener con una partida de cuatro horas los vas a tener con actividades como la que has enseñado con lo que ha enseñado ahora Néstor o con partidas pues eh, más, más activas y más así es decir, eh, la gente busca más un placer de, de, de, de un partido de fútbol no, no de una partida de cinco horas obviamente y, y yo creo que, sobre todo, eh, esta parte de que... Yo creo que muchas personas que no saben jugar ajedrez se han reído con esta entrevista, ¿no? Sí. O sea, es eso, ¿no? El crear esa conexión eh, que, que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, al final, muy... muy eh, de verdad, muy buena idea, ¿no? Esta, esta sí, que ha tenido sí, el sí. presentador. Sí, sí, sí. Muy curiosa. Muy divertido, la verdad, sí. Yo Pero creo eh, que el presentador sabía algo de ajedrez, ¿eh? más de lo que parecía. <risa> A ver, el otro día también hubo, hubo la partida que comentaba él con, contra Nakamura, que era una partida, no sé si era 10 contra 1 o algo así de tiempo, y, y obviamente pues también él no tenía ni idea, ¿eh? el rubio este no tenía ni idea. Y, y la, verdad es que, la verdad es que, bueno, es una manera de llevar al ajedrez a la gente y que después se vayan animando. Sí. A, os tengo que decir que hemos recibido llamadas de gente que que gracias a las cosas que han habido, pues eh, nos preguntaban para venir al club y tal. Eso quiere decir que algo hace estas cosas, algo hace estas cosas. Totalmente. Bueno, Pera, te doy la palabra, si, porque has llegado ahora, seguramente tenías cosas que querías... Bueno, supongo que, que le habrás Javier. preguntado tú a Javier, me bueno. imagino que habréis hablado de la situación actual y de cómo sí. está el panorama. Bueno, sí, sí. Y habéis hablado de las necesidades FEDA que se, que se harán este año... Sí, básicamente de las competiciones sí hemos hablado, sí. sí. Eh, que, que Ya repito que haremos prácticamente todas. Son, gente, va, son, son gente valiente esta gente de, de esto, ¿eh? Bueno, ahora es que ya hemos aprendido con la experiencia también. El año pasado daba un poco más de miedo. Pero ahora, viendo... La verdad es que el año pasado en el tema del COVID hubo algún caso pero fue aislado y se y controló totalmente. Y pienso que también lo han visto los aficionados. Bueno, Javier, hay una cosa que si no te la pregunto me van a reñir. Eh... ¿Es tu último mandato? No sé, ¿Ha, ha puesto digo, cara? ¿Ha puesto cara de que no, eh? Es que, que vamos a ver, acaba de empezar cuatro no, no, años no, por lo que No, pero, digo, pero a ver, A eh, ver, yo he vivido en el mundo del ajedrez muchísimos de los años que lleva Javier. Eh, y, en general, en general eh, he quedado extremadamente contento. A nosotros como club... Bueno, descomiendo te, te lo comentaba, que, que nos ayudó muchísimo cuando empezamos. Y... Obviamente, no, no te diré, oh, no, es que todo ha sido perfecto. No, hombre, tendré mis críticas y mis cosas, pero en general creo que ha sido una buena, una, una buena, una buena presidencia, ¿no? Claro, se presenta muy, no se ha presentado más que el, el hombre este, el, ¿cómo se llama? ¿El, el, el de la olla? Pues bueno, que, no llegó a ver una candidatura. Por eso digo, es que no se ha presentado nadie. Si no se ha presentado nadie, yo creo que es porque las cosas se han hecho razonablemente bien, creo yo. Pues yo también lo creo. Además, precisamente justo cuando acabó la anterior legislatura, pues teníamos nuestro récord, por ejemplo, de patrocinios en una cantidad económica muy importante. ¿no? Y bueno, no solo de patrocinios, de actividad en general. Los patrocinios van relacionados con la propia actividad que financian dichos patrocinios. ¿no? Estamos, estamos en el récord histórico. ¿no? Ahora ha disminuido algo, lógicamente, porque el año pasado fue excepcional. ¿no? En, cualquier caso, en cualquier caso, el tipo de patrocinio que tenéis a mí nunca me ha gustado. Es decir, no, me, me explicaré, me explicaré. Hostia, a mí me gustaría tener patrocinios finalistas, pero marcas comerciales, cosas, no sé si me entiendes. Es decir, estamos teniendo, y, y que es muy difícil conseguirlo también, pues mucho patrocinio de, qué sé yo, de la diputación de no sé dónde, de ciudades, de no sé. Pero a mí me gustaría, hubo una temporada que conseguís el patrocinio de Renfe, que era muy interesante. Bueno, y de, ahora teníamos el de Adif y el el, el, Puleva, de, hemos el Puleva Puleva. es lo que te iba a decir el Puleva, que además me parece repartió muchos tableros en su momento no sí también ¿Me es decir ese tipo de publici ese tipo de patrocinio me gusta más que no el de el de, el de con todos los respetos, si no me interpretéis mal y que no me interpretéis más eh, Linares ni nadie, ¿eh? me veo referir que ese tipo de patrocinio finalista parece que sea más, no sé, más patrocinio, ¿no? Al final todo es dinero para actividades. Evidentemente, eso no y lo digo. Y gracias al patrocinio, sea cual sea, pues se hacen más actividades, que es lo que ocurre ahora. Por supuesto que se, que se trabaja con... Con firmas, se intenta conseguir patrocinios de, de firmas comerciales. Ahora tenemos que conseguir el tirón de, de, de Gambito y de para conseguir, para conseguir patrocinio. Y ahí me parece que tenéis un bueno, una buena faena. Sí, bueno, ahora hay, más inter... hay un interés creciente por el ajedrez, está claro. Bueno, a ver si lo aprovechamos. ¿Quién tenemos? Tenemos ya... Bueno, sí, tenemos un estreno hoy. Hombre. Eh, la colaboración del gran maestro Alfonso Romero, que nos acompaña hoy. Hola, Alfonso. ¿Me, ¿Me oís? Hombre, perfectamente. Y te vemos. Más guapo que un sol. Muy bien, muy bien. <risa> ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué te cuentas? Pues nada, muy bien. Eh, aquí de viernes, descansando, pero tenía que venir al programa y, y lo acepto gustosamente. Nos hace muchísima ilusión, Alfonso. Eh, la semana pasada no pudiste porque estabas justamente en un super-evento. Cuéntanos un poco. Pues sí, estaba en Salamanca, eh, un torneo magistral que se organiza ya fue por tercera vez eh, y bueno, eh, creo que ha sido todo un éxito, de verdad que, que ha sido todas las medidas anti-Covid que, que se han eh, plasmado y se hizo test antígenos a toda la caravana, por decirlo así, de, del ajedrez que estaba ahí, periodistas se me va la imagen de vez en cuando, periodistas, jugadores, evidentemente acompañantes eh, y, y bueno, todos los, eh, todos los miembros de la organización. Luego eh, se jugaba, el hotel estaba en, era un palacio, nada menos. Sí, lo vi que era un evento, estaba en un sitio precioso. ¿eh? Era un edificio histórico y encima pues se jugaba ahí también, o sea que para los jugadores y jugadoras, Fantástico, ¿no? Quiero decir que no hubo ningún peligro, no hubo nada, toque de queda a las 8, nos obligaba a, a tomar estas medidas que obviamente multiplicaban por, por mucho eh, los gastos originales porque tienes que, eh, bueno, tomar... Eh, Alfonso, eh, toque de queda a las 8 y, y hostia, esto sí que es fastidiado, ¿eh? Se acababa, se acababa a las 8 ah, <ríe> las partidas, La última partida se acababa a las 8 Bueno, 8 menos 10 8 -4, y, y, y los periodistas que, que eran de Salamanca Tenían que salir escopetados Porque si no si, Pero bueno, tenían justificantes Evidentemente de que estaban trabajando ahí Oye, una, eh, una pregunta Vi que quedaron al final los chicos Los cuatro primeros, las chicas las cuatro siguientes No hubieron así, pues grandes sorpresas Veo bueno, es que los cuatro chicos que trajimos eran eh, muy bestias. Ya, ya, ya lo vi. Shirov, eh, Antón, y tu venezolano, como Diana sabe, eh, un supercampeón, ¿no? Sí, sí, El sí, campeón sí. de la edición anterior. Eh, ¿Qué puedo decir? Es que tenemos cuatro chicos que son magníficos y, sin embargo... Pues Judith Polgar no es tan activo, eh, eh, eh, la campeona china fue muy difícil traerla en estas condiciones, evidente claro, es la campeona mundial, claro. digo. Eh, Hu Fan eh, vino el año pasado, Pia Kramling no pudo venir al final, estaba contratada, eh, fue muy, fue muy, es muy complicado traer a las mejores jugadoras de, del mundo, ¿no? Imagino, Pero Elizabeth Páez, te aseguro, que dio mucha emoción al torneo, de hecho... A punto estuvo a ganar a Siro en la última partida, jugó maravillosamente bien y simplemente un pequeño matiz eh, a la hora de, de, de conseguir ventaja decisiva no, no, no lo, lo impidió, digamos. Bueno, bueno. Pero pero Paez, eh, jugó muy muy bien y estuvo muy cerquita de, de conseguir estar eh, el cuarto quinto jugador. Sí. Cuatro, quedó quinta, no me parece, y estuvo muy cerca de de, de superar a Topalov incluso ¿Cuál era tu, tu misión en el torneo cuál era, Alfonso? Bueno, yo estoy en la parte organizativa con, eh, A la cabeza está Amador González de la Nava, evidentemente eh, Y yo estoy pues, un poco codo con, codo con, codo con él eh, Con los jugadores, intentando aconsejarle cosas, etcétera, etcétera Y luego era, era el comentarista del torneo, también para online ¿no? Vaya, vaya, entonces has tenido aquí un faenón, vaya bueno, yo creo que Amador González ha tenido, ha multiplicado por cinco el trabajo que tenía otras veces, ¿no? Eh, y todos hemos tenido mucho trabajo, porque tú te imaginas, dos, dos semanas antes del torneo, eh, la tercera ola está en su, en su cresta, ¿no? Entonces, eh, hay cierta incertidumbre, se va a cero, ¿no? De Alemania llegan noticias de que no van a dejar eh, salir a... Eh, ...en vuelos a Paetz, ...por ejemplo, a PETS... Sí, que, sí. ...que se pronuncia así... Eh, ...en fin... ...Almiras Kitschenko tampoco es... Eh, ...es muy complicado ¿no? Organizar con esa incertidumbre ¿no? ...pero salió todo muy bien... Eh, ...mucha seguridad por parte de la Universidad de Salamanca... ...se dio mucha seguridad... El, ...tuvimos la suerte entre comillas... ...de que todos los test de antígenos... ...a los 40 integrantes de la caravana... Eh, ...ninguno dio positivo... Que eso da mucha confianza. Si hubiera, si hubiera pasado algo, ya se trastoca todo, ¿no? Como tú te imaginas. Entonces, bueno. Eh, y luego la difusión que tuvo el torneo en Telecinco, en COPE. Sí, sí, sí, en, lo vimos en, en muchos Marca, sitios. ¿eh? En el país. Quizás fue porque por el confinamiento también. España Directo, el programa de televisión española, eh, a la, eh, te, eh, entra a las 8 de la, de la noche pero se interesó por nosotros y estuvimos a punto de retrasar la segunda jornada, pero no lo hicimos por mantener los horarios. Pero si no, lo hubiéramos sacado en España directo también. Oye, Alfonso, como verás, tenemos aquí a, a Javier Ochoa. Eh, no sé si os queréis comentar alguna cosa el uno con el otro. Bueno, saludarle, por supuesto, a Alfonso. Sí, por supuesto, sí. La última vez te vi en, en un restaurante en Gracia, ¿te acuerdas? Sí, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, qué casualidad. Eh, tú estabas con el presidente de, de la Federación de, de Jordania, Correcto. curiosamente. Por eso, ¿no? por eso estábamos en un restaurante árabe, precisamente. Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, yo simplemente te quiero decir, Javier, que eh, al principio eh, eh, llevas veintipico años al frente de la FEDA, que uh -huh. es un número... Bastante poderoso. Creo que al CSD... El CSD no le gusta mucho que los dirigentes deportivos estén tanto tiempo en la federación. Pero supongo tú tienes tus motivos. Tú tienes tus motivos para estar ahí. Piensas que lo haces bien. Creo que al principio lo hiciste bien. Pero también creo que necesitamos ilusión. Necesitamos... Eh, que haya un presidente... Y, y hablo de, de gente joven, que, que tenga 35, 40 años... Que se presenten, que un... Alfonso. Es que el problema es que no se presenta nadie. Eh, bueno, el problema es que el control de la Federación Española es tremendo. Por eso no se presenta nadie, también. Entonces, esa es, esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. Eh, es complicado, es complicado. Yo creo que Javier... Debe dejarlo, sinceramente. Oh. No sé qué piensas tú. Llevas veintipico años. A ver, yo lo que pienso es que, es que honradamente, te lo digo de verdad. Es decir, a ver, eh, si, hubiera, si, si, lo hiciera, si lo hiciera rematadamente mal, si no lo hiciera bien, pues obviamente lo habrían echado. Con que pienso que, eh, a ver, desde, de, de, de, desde lo que encontró Javier a lo que hay ahora, eh, la verdad es que. Eh, eh, si comparamos lo que encontró con lo que hay ahora es una maravilla Obviamente que hay gente joven que se presente Claro, a mí me hacen gracia cuando, cuando se quieren presentar gente nueva y se presentaba Cuevas, coño A ver, Cuevas estaba antes que Javier Es decir, que, a ver, esto no Pero, no sé si me entendéis Que venga gente joven de verdad Que venga Cuevas, gente joven de verdad Lo de Cuevas no fue serio, yo creo, ¿no? Bueno, una fue, sí, fue Sí, sí Cuevas no es precisamente joven, ¿no? Hombre, ¿no? evidentemente, eh, por hombre, eso es lo digo. Es eh... Que eh, de un impulso al ajedrez, eh, Javier Ochoa eh, hizo de verdad que hizo unos cuatro o seis primeros años que estaban muy bien, de verdad que lo tengo que decir. Y estructuró un poquito comisiones, eh, etcétera, etcétera. Eh, ordenó muy bien la federación, pero eh, yo creo, Javier, que la ilusión es fundamental también eh, cuando tienes un mandato. De, de cierto tiempo eh, Al cabo de 12 años no Bueno, pero yo espero Oye Alfonso, me... pero tú no venías a hablar de tu libro <risa> <risa> bueno. Este debe ser su libro pero bueno. Bueno, luego, luego. <risa> lo, lo que sí me agrada Perdón Alfonso Lo que sí me agrada del comentario de Alfonso Es que la única pega que le ve a mi gestión Es que llevo muchos años Porque me dijera que, se, que hay descontento Que se está haciendo algo mal Pero realmente eh, la federación no soy yo Es un equipo de trabajo ...que yo represento y ese equipo de trabajo yo creo que lo hace muy bien... ¿eh? ...y yo represento a un equipo de trabajo que lo hace muy bien... ...entonces es lo que dice Pera, si hay alguien que quiere ofrecer una alternativa... ...pues que lo haga, pero no, aquí no hay ni al CSD, le importa nada... ...lo que esté la gente en las federaciones, lo que le importa es que el trabajo... ...que se hace esté acorde con lo que ellos entienden que, que debe ser el deporte y me consta que el consejo de deportes está satisfecho con la situación de la federación española en a todos aspectos y es evidente Javier que, que, que, que habrán cosas que a mí me gustarán más o me gustarán menos pero yo hablo siempre de una de una de una cosa global y globalmente globalmente pues bueno pues hoy estamos donde estamos y, y no estamos tan mal no estamos tan mal podríamos estar mejor pues a lo mejor sí pero es que el, el, el gran problema el gran problema es que no existe ningún tipo de oposición y si no hay oposición no puede haber nadie que se presente no sé si me entendéis, yo lo veo así, es decir, es decir eh, a lo mejor a, podría haber alguno, algún tipo de oposición y a lo mejor se presentará o no se presentará, pero ayudará a que se cambien cosas concretas, pero es que no es el caso, no sé, no no... A ver, si, no, yo no criticaría en eso al que está, criticaría a los que no se presentan, más que otra cosa, sinceramente. Aparte que, digo, en, en general, pues no, no, no vaya, no, ha sido una buena gestión durante estos años. Con, con, con la cosa, seguro, seguro. Yo, mira, os pido un poco de disculpas Porque bueno, este debate la realidad, Podríamos estar aquí mucho tiempo Pero tenemos muchas sorpresas preparadas para hoy eh, Alfonso, muchas gracias por tu participación hoy Oye, ¿tienes algún y... libro para, para presentarnos? No, no Hoy no hace falta presentar ningún libro Hoy está haciendo libro lo presentaremos la semana que viene Solo quería decir una cosa más Y ya acabo, que es que me parece que eh, en la estructura de los. Eh, en cuanto a los medios de comunicación, no se hace un trabajo muy serio. Es el único. uno de los pocos peros que le pongo a la Federación. Y luego que Salobreña y Linares siempre son las sedes de los Campeonatos de España. Solo eso, nada más. Lo dejo ahí. Gracias, Alfonso. Y Diana, y Diana, <risa> Lo siento, pero nos sé, quedamos sé sin que... tiempo. Sé que el tiempo es fundamental sí, en el ajedrez sí. y en la vida, así que... No gracias, hay Alfonso. Un, un Alfonso. Un abrazo, Alfonso, muchísimas gracias. Venga. Hasta la próxima. Y a, y a Javier, un saludo. De, de, de. Sí, igualmente. Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que es esta sección dentro de Cultura Ajedrez, que es del otro lado del Atlántico. Me voy a presentar, soy el maestro internacional Benjamín Mela. Y como les decía la semana pasada, cada semanita vamos a tener un resumen y un poquito de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Estamos del otro lado del Atlántico, así que también bueno felicitar a, a Diana y a Pera en ese primer programa, en ese lanzamiento espectacular. Los estuve viendo y estuvo el gran Pepo Viña, que también le hace al ajedrez catalán y español. Voy a hacer un, un, un resumen, voy a adentrarme un poquito en lo que es la federación, en algunas federaciones todas las semanas, y contarles los, el calendario y los principales torneos que se fueron disputando. Sí decirles que acá estamos, claro, estamos en febrero, estamos en pleno verano, y en poco tiempo vamos a estar aguardando lo que es la segunda ola de COVID. Por lo tanto, en líneas generales decirles que, las federaciones de a poquito van abriendo torneos, esto tiene mucho que ver con las disposiciones locales, cada país se mueve también de manera diferente, más allá de que la FIDE, como todos sabemos, se está barajando esta cuestión de los torneos híbridos. Para el que no sabe bien qué es eso, lo, lo comento brevemente, eh, de hecho el campeonato continental de las Américas se va a disputar seguramente de ese formato. ¿Cómo va a ser? Imagínate esto, estamos acá en Argentina, bueno, se busca una sede, quizás Buenos Aires, un club grande, todos los jugadores que quieran jugar el continental van a ir a esa sede en la cual va a haber uno o dos árbitros y va a ser se va a jugar el torneo de manera online pero no cada uno desde su casa que se presta confusión no, de todas estas cuestiones de las trampas sino que eh, va a estar supervisado ya se hizo, estuve hablando también con Leandro Plotí, que es un árbitro muy prestigioso y también eh, perteneciente a la comisión de arbitraje de, de la FIDE acá lo tenemos él me comentaba que hace poco tiempo ya se hizo el continental africano con 20 mil dólares en premio o sea que de alguna manera tiene que salir adelante todo lo que es estas actividades de a poquito, como te decía voy a comenzar con lo que es la Federación Argentina de Ajedrez eh, decirte que generalmente en el 2020 eh, pocos países han disputado los que son los torneos absolutos, por ejemplo Colombia es uno de ellos, que ahora voy a entrar a FECODAS eh, en cuanto a la Federación Argentina y la mayoría de federaciones latinoamericanas lo que sí se hicieron fueron los torneos eh, nacionales online ¿no? Ustedes saben que hay muchísima, muchísima eh, furor por el AGD Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300 Unas categorías que eh, de forma presencial también la FIDE ha abordado con gran énfasis en los últimos años y de hecho se hacen los campeonatos mundiales también y de todo tipo de categorías Fíjense, acá había mostrado algunas fotitos, la Federación Argentina, Argentina de ajedrez en este caso va a decir que se va retomando eh, las actividades con cierto protocolo, acá tenemos todos con sus barbijos, su distancia eh, prudencial, su protocolar la provincia de San Luis corrientes, algunas fotos aquí los tenemos, pero y ya se está barajando la posibilidad que en el 2021 20, eh, ya se ponga fecha para la final de los campeonatos argentinos ¿qué significa? claro, 14 jugadores por lo tanto va a ser bastante controlado en cuanto a lo que son los torneos masivos, en Argentina todavía no hay, no hay calendario eh, eh, en eso. Así que bueno, vamos a pasar a las distintas federaciones tocando de a poquito. Eh, así que eh, aguantame, bancame en este, en este primer video mostrándote. Acá lo tenemos al señor Plotín que agradecerle. Y voy a ir a lo que es la, la Federación Brasilera. Brasil, ustedes saben que es dentro de Latinoamérica y que tiene muchísimos, muchísimos jugadores, porque tiene 800 millones de estados, distintas provincias. Eh, hay muchísima afición y claro, y cada país también obedece a una temática política. Por ejemplo, Brasil era como de abrir todo y hace muy poquito, fíjate, acá tenés el calendario. Te invito también a pasar a... Lo que es la Federación se disputó un torneo en enero el Florida Chess Open y fíjate esto, 257 jugadores en este torneazo que eh, ganó. Acá lo tenemos Fier, lo vamos a ver un poquito más abajo. Acá lo tenemos, Donde lo tengo, se me fue Fier, no lo tengo. Bueno, a, acá lo tengo el Charles Alexander Fier. Fíjense, son 8 países diferentes que participaron, 20 estados brasileros o brasileños 257 jugadores y voy a mostrarte también, ellos son como más abiertos, no digo demente, sino que un poquito más jugados si se quiere pero todo también, como te digo una bajada de línea desde eh, las autoridades eh, políticas, ¿no? y acá lo tenemos, tenemos algunas fotos yo quiero mostrarte un poquito, fíjate lo que es la entrega de premio. acá están también las señoritas jugando, el campeón Alexander Fier metió 800 millones de puntos más abajo tenemos un videito vamos a ir recorriendo, fíjate acá como un, un paneo porque es lo que es la sala de juego eh, estamos esperando la segunda ola de a poco de, de covid de a poquito se va a intentar normalizar, acá tenemos los jugadores y Brasil digamos que es como que tiene el apartado de apertura ajedrecística Acá lo tenemos, Fier ganó con 8,5 y medio en 10. Torneazo, segundo salió Stuart Raven de Estados Unidos, Darcy Lima, Delgado de Paraguay y Roddy Luis Ernesto de Uruguay, la quinta posición. Voy a pasar también a otra federación, la Federación Uruguaya de Ajedrez, la Fuga, de la mano del de maestro internacional Roselli, su presidente. En el 2020 se han disputado los campeonatos uruguayos Blitz y Rápidas, pero presencialmente. También hay que decir que Uruguay tiene una menor cantidad de, de jugadores, entonces es todo más controlado. Eh, fíjense, acá lo tenemos a David Hoffman, perdón, Alejandro Hoffman, eh, el gran maestro argentino nacionalizado eh, uruguayo hace un par de años, gran entrenador también que está ahí eh, representando a, a la Celeste fíjense, también tenemos lo que es el reglamento esto me parece muy interesante porque se va a jugar también la semifinal Ahora, prontamente, acá lo voy a desplegar, fíjate que mañana, sábado, 13 de febrero, va a arrancar la semifinal eh, del campeonato nacional. Fíjate que es muy interesante porque aparte de todas las bases, eh, acá te, te comentan el protocolo sanitario de la fuga, que es la Federación Uruguaya de Ajedrez, y cada jugador va a tener que llenar una declaración de responsabilidad, quien suscribe, declara que no posee síntomas, para obviamente desligarse la federación de todo tipo de inconvenientes que puedan ocurrir. Vamos a seguir acá, otra federación muy muy imponente, muy interesante, FECODAS, voy a saltar ahora a Colombia. La federación colombiana prácticamente, lo he chequeado ahí, me parece que es la única federación que ha realizado la final, de los campeonatos mayores del 1 al 8 de diciembre, y también cuando uno entra en lo que es la resolución de lo que fueron esas bases, vamos a ver, acá, acá lo tenemos, todo bien, bien organizado, y por supuesto con ciertos, bueno, había un video acá, tenemos, bueno, ciertos protocolos que, que, que, que cuidar para poder volver a la normalidad. También no me quiero olvidar de lo siguiente, que cada país, más allá de que hay una reglamentación de la FIDE, la FIDE quiere que se juegue, y si bien ya empieza a tener como su calendario oficial, cada país lo maneja a su manera. Y cada federación, si lo aprueba, aprueba cada torneos ITT, cerrados... Eh, IRT abiertos no va a haber ningún inconveniente en enviarse a lo que es la FIDE también decirte que han habido ciertos cambios en las presidencias de las distintas federaciones latinoamericanas que eso después con, ya con mayor detenimiento te lo voy a ir comentando pero hoy era como un primer pantallazo decirte que Latinoamérica está así está adoptando, viendo prueba y error voy y vengo, me fijo cómo arranca y también se viene un calendario de la FIDE muy interesante se viene el primer torneo, el campeonato Mundial de Corporaciones. ¿Qué quiero decir? Que cada empresa, cada país puede poner distintas empresas, lo van a tener a Google jugando también, y lo que me decía el, el, el árbitro Leandro Plotinsky es que eh, en Argentina solamente una empresa va, va a disputar, es Dell, sí o sí tienen que ser jugadores que pertenezcan y trabajen y estén, eh, digamos, registrados en, en Hacienda, en, en el AFIP, como le decimos aquí en Argentina, eh, y puede haber un jugador, si no me equivoco por lo que me dijo Libre, de más de 2.500 pero, bueno, distintas temáticas distintos torneos, la FIDE se viene en los torneos híbridos Latinoamérica no está exenta de eso Latinoamérica está viendo cómo se vuelve, si podemos todos quieren abrir, pero todas las federaciones, por lo que hablé con distintos presidentes tienen ese temor de que yo hago un torneo abierto se me contagian 20 tipos Después me cae todo, me cierran la federación, me bajan los subsidios. Entonces, lo que se viene por ahora, pera y Diana, queridos, se viene todo online y algo presencial, ¿no? Así que, bueno, creo que no me estoy olvidando nada. Decirte, bueno, que Brasil es como que el que tomó el puntapié inicial y se puede estar viniendo el continental de las Américas, esto para todos los, los latinoamericanos, eh, continental de las Américas. Los vamos a estar informando. Hoy era un primer pantallazo. Semana que viene vamos con otras fotos de otros abiertos que se estuvieron disputando eh, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Un saludo grande, soy el maestro internacional Benjamín, la columna del otro lado del Atlántico. Aprovechando eh, este magnífico vídeo que nos ha preparado Benjamín, muchas gracias Benjamín. Eh, eh, Javier, eh, he visto que había... Bueno, no sé si actualmente, eres el, están en la Federación Iberoamericana de Ajedrez. Sí, correcto. ¿Sí? No sé si continúas en este cargo. Sí, lo que pasa es que la actividad, tal como están las cosas, casi es nula. Lo único que hemos podido hacer en el año 2020 fue el Campeonato Iberoamericano, que lo hicimos online, y que al ser un número limitado de participantes, pues se pudo hacer con un control de cámaras, etcétera, y salió muy bien. La verdad que muy fue divertido. Un gran, gran evento. <ríe> lo seguí completo, muy divertido. Gracias. Bueno... bueno. Bueno. Hombre, tenemos la competencia aquí por, por, por teléfono, ¿o no? Víctor. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? <ríe> Muy bien. Oye, siempre es un placer tenerte aquí. Y, y bueno, eh, esta cosa que hemos dicho que le llamaremos la competencia para, para, para que nos expliques un poco qué, qué tenemos, qué se cuece para este fin de semana en Sharsha. Sí, sí, bueno, primero decirte que el placer es mío siempre. De hecho, te tengo que confesar una cosa, que es que no me acordaba ya de que tenía que entrar en directo, así que imagínate cómo estamos. Madre pero bueno, que acabo, acabo de llegar ahora mismo a la radio, veo que me llama un número y digo, qué raro. Y luego lo, lo cojo y digo, está, cultura, madre mía. Y me he puesto aquí en una cabina, escondido, para que no me vea el jefe, que estoy escapándome de mis horas de trabajo, pero vaya, todo, todo controlado, todo controlado. A ver, pa para este fin de semana, eh, primero deciros que no hay programa eh, este sábado, porque hay, digamos, que compromisos laborales que afectan a las partes que, que intentamos hacer el programa. Lo pasamos a miércoles, que me parece que nunca hemos emitido un miércoles. Yo diría que no. Y, yo creo que no. Y tenemos un programa bastante interesante porque, por un lado, tendremos al expresidente de la Federación Catalana, Tony Aiza, um, que hace bastante tiempo ya que no pisa... Eh, iba a decir el estudio, pero bueno, como será telemático, que no que no asiste al, al Char damat y luego también tendremos a nuestro colaborador, a, a Marc López, que estuvo aquí en, en esta casa y en tanto? FM, eh, durante más de un año, si no recuerdo mal, sí, um, lo, lo tendremos uh, con dos uh, miembros de un grupo de música. Que se llama El Pony Pisador, eh, un grupo catalán que, vaya, que últimamente están a tope con el ajedrez y que nos, nos, nos los traerá, vaya, le haremos una, una entrevista a, a ambos miembros y a ver qué nos cuentan, qué relación tienen exactamente con el ajedrez, porque es un grupo así de folclore catalán bastante molón, que no los conozco, pero habrá que investigarlos un poco. Hombre, pues fantástico, oye, un programa que, que se, se presume que será divertido y que será muy interesante. Además, cuando viene Tony Aiza, siempre siempre es interesante. Os voy a hacer una confesión. Hoy acabo de comprar un vino eh, por internet porque a Tony aiza me ha dicho que le gustaba mucho y ramón caro también y por culpa de ellos eh, he picado yo también y lo he comprado ya os, ya os diré a ver si es bueno o no <ríe> luego nos haces la reseña sí, y sí. tanto que sí tanto que sí oye está aquí está aquí javier ochoa quieres hacerle algún comentario quieres saludarlo bueno, sí, saludarlo, por supuesto, no lo conozco personalmente, pero de, de hecho es un, una cuenta pendiente que tenemos en nuestro programa y ya veo que vosotros en dos programas nos habéis adelantado por la derecha. La competencia, la competencia. ¡Es la competencia, pues sí, la competencia sí, sí, tío! Un saludo muy cordial al señor Ochoa, ¿qué tal, cómo está? Sí, hola, igualmente. No, bien, bien, muy bien. Oye, Javier, tienes que ir un día al Charsa que es, lo hacen muy bien ¿No? eh, y, y, y, y, Víctor, y Víctor es un verdadero crack, ¿eh? Sí, yo tengo nunca no niego nunca ir a un programa de radio que hable de ajedrez, vamos, que sea normal. <risa> tiene razón, tiene razón. De la FEDA solo hemos estado con, con Padullés, me parece un par de veces que lo hemos tenido, sí. pero a Ochoa la verdad es que nunca le hemos hecho la propuesta y la verdad es que sí, que, que iba siendo hora ya. ¿eh? Hombre, vivo hombre, ver, aquí sí, en sí. Barcelona. Hombre, ya sé que ahora no está la cosa, como dices tú, como has comentado, para ir a los, a los estudios, aunque ahora mm. estamos en el estudio aquí en, en Cultura. Sí, no, si me que... dais una envidia tremenda, ¿eh? una envidia tremenda de poder hacer radio desde la radio propiamente. Vida, no, no te creas que, que a ver, eh, se tiene que ir al tanto, estar con bastante distancia, ese estudio es grande, el vuestro también eh, de, de, se podría hacer, pero claro, es que las cosas están como están. De todas sí. maneras, eh, Víctor, eh, espero que tengáis un programa fantástico el miércoles y, y bueno, eh, pues el miércoles ya os llamaremos nosotros para explicaros lo que haremos el, el viernes. Ah, perfecto, perfecto, perfecto, cuento con ello. Venga, un abrazo muy grande, Víctor. Igualmente, Pera y Diana, que vaya muy bien. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Un saludo. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Como eh, siempre, como siempre. Javier, nos hemos quedado con muchísimas cosas porque es una persona súper interesante, porque bueno. seguro mil anécdotas para contar de toda esta trayectoria en el ajedrez, eh, a nivel deportivo, en la federación. Eh, no sé, esperamos tenerte otro día por aquí. Yo creo que habrá tiempo, digo eh, que viviendo en Barcelona, sí. no tengo mucha excusa. Ahora no se viaja mucho, o sea que. Sí, Lo normal un, es que esté por aquí. Un día tienes que explicarnos, tienes que explicarnos. El próximo día nos tienes que explicar eh, cuando, llevaste, cuando llevaste a Josep Pons <risa> a, a, a, a jugar el Mundial. Porque esto, esto fue una aventura. ¿eh? Esto fue una aventura, pero quizás debería contarla él, porque él la vería desde otra perspectiva. Al fin y al cabo, él era un chaval, ¿no? Él tenía 19 sí. años. Supongo que no vería las cosas. La vería desde, desde otro punto de vista. Creo que sería... Lo interesante que lo contara él. Sí, de todas maneras, yo te puedo decir que Josep Pons dice que eh, una de las personas más importantes en el mundo del ajedrez para él eh, fuiste tú. Con lo cual quiere decir pues, que, que fuiste importante y que te, que te aprecia mucho, sí, obviamente. Sí, agradezco, por supuesto. Creo que es un gran sí, sí. jugador, Josep, la verdad. Sí, sí. Bueno, bueno, lo dejamos ahí como continuará, ¿no? Con tome, queremos visto, ¿no? que vengas aquí a contarnos la historia completa. Y tanto que sí. Y tanto eh, que lo agradecer queremos. a nuestros colaboradores ¿no? estos magníficos vídeos, eh, las aportaciones, eh, ¿no? Néstor, Benja. Fantásticos todos, y Alfonso. Y, y bueno, y, y aquí, de, manejando las teclas, a David Panadés. Es que es un crack aquí. Nos <ríe> sí. hemos hecho todo el montaje. Muy y, bien. Y bueno, nada, Pera, gracias por estar aquí un día más. Venga, hasta la semana que viene. Bueno, nada, volvemos la próxima semana con más cultura y más ajedrez. ¡Hasta pronto!